Continuamos con el número 3, seguidamente con el número 3 y finalizamos con el número 0. Ganadores con el superpleno 43-30, ganadores con el pleno 3-30. Señores delegados, es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores.